Aproximadamente 8.35, yo estaba ya haciendo el cuadro, casi hora de cerrar. El muchacho me atracó, me solamente me dijo, <suscriptor> <"S> <"S> <"S> so, eh, abre la puerta, yo no quise abrir. Él sobó y a ellos me vi en la obligación de abrirle. ¿Dónde Guisa, Banca Chago. ¿Lograste identificar a hay uno, sí. puede haber. No lo conozco